Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. Veremos cómo calcular los esfuerzos en estructuras de vigas, es decir, elementos estructurales alargados que, a diferencia de bielas o cables, pueden soportar momento y corte, además de esfuerzos normales. Los esfuerzos internos pueden hacerse visibles por medio del diagrama de cuerpo libre si cortamos la viga en dos partes a través de una sección imaginaria S, perpendicular a su eje. Sabemos que la acción de la parte 1 sobre la parte 2 debe ser estáticamente equivalente al sistema de fuerzas actuando sobre la parte 1 y que puede ser sustituido por su resultante R aplicada en el centroide de área de la sección y su momento resultante M respecto a ese punto. Esta resultante puede a su vez descomponerse en una componente normal a la sección y en dirección del eje de la viga N y una componente tangente a la sección y perpendicular al eje de viga T. Estos tres valores, conocidos como elementos de reducción M, N y T, se llaman respectivamente momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte de la sección. Debido a la tercera ley de Newton, sabemos que las acciones que ejerce la parte 1 a la 2 son iguales y opuestas a las que ejerce la parte 2 sobre la 1. Para determinar los valores de estos tres esfuerzos, se puede utilizar el diagrama de cuerpo libre de una de las dos partes, lo que nos proporciona tres ecuaciones. Consideraremos todas las fuerzas que actúan sobre esta parte, incluyendo fuerzas externas, reacciones de apoyo y los esfuerzos actuando sobre la sección de corte, cuyos sentidos tomaremos positivos de esta manera. Siguiendo esta convención, estos serían los sentidos positivos sobre un tramo de la viga y sus efectos. En el caso de esfuerzo de corte, el signo es indiferente para el material. Sin embargo, para el esfuerzo normal, el sentido es determinante, ya que hay materiales que no resisten lo mismo a tracción que compresión. Lo mismo aplica para el momento, ya que si es positivo, se va a comprimir el borde superior y se va a traccionar el borde inferior de la viga y viceversa si el momento es negativo. Como los elementos de reducción generalmente varían de una sección a otra, sus valores se indican gráficamente mediante diagramas, que muestran su intensidad y sentido a lo largo de la viga. Por ejemplo, en una viga con cargas concentradas, como en la figura, si realizamos un corte en algún punto del primer tramo entre el apoyo A y la fuerza F1, podemos calcular el esfuerzo de corte de la sección planteando el equilibrio vertical de la porción izquierda, nos queda que el corte es igual a la reacción de apoyo NA. El momento que transmite la sección cortada se puede calcular planteando el equilibrio de momentos de la parte izquierda respecto al vericentro de la sección cortada. Esto nos indica que el momento en la sección es el producto de la reacción A y la distancia del apoyo. Cabe aclarar que no importa en qué punto de este tramo realizamos el corte las expresiones lo no cambian, por lo que podemos graficar los diagramas correspondientes del primer tramo. Una opción que nos permite independizarnos de la convención de signos es utilizar símbolos en los diagramas, que indican la forma en que los esfuerzos quieren deformar la viga. En cambio, cuando la posición en la que se realiza el corte cruza la, la posición de la primera fuerza, las expresiones variarían. En el segundo tramo, entre la fuerza 1 y el momento 1, a la expresión de corte se le resta la fuerza 1 y en la de momento se le agrega el producto de la fuerza 1 por la distancia de la misma a la sección de corte. Entonces, vemos que el efecto que tiene una carga concentrada es un salto en el diagrama de corte y un cambio de pendiente en el diagrama de momento. Nuevamente vemos que no importa en qué posición del tramo 2 realizamos el corte, las expresiones son válidas en todo el tramo. Si repetimos el proceso en el tercer tramo, veremos que el diagrama de corte no cambia debido a un momento concentrado, ya que en el equilibrio vertical el momento no tiene efecto. En cambio, el efecto de un momento concentrado es un salto en el diagrama de momentos. Sin embargo, la pendiente permanecerá constante, ya que el nuevo término no depende de la distancia. Repitiendo el proceso para cada tramo entre cargas, se determinan los diagramas completos con la aclaración de que para los últimos tramos conviene plantear el equilibrio de la porción derecha de la viga para trabajar con menos términos. Por supuesto, el diagrama de momento es nulo en los extremos, ya que los apoyos no son capaces de proveer este tipo de reacción. Existe una relación entre el momento flector y el corte. Si derivamos la expresión del momento respecto a X, llegamos a la expresión del corte lo que indica que la pendiente del diagrama de momento corresponde al valor del corte en cada punto de la vida. Esto es todo por ahora, en el próximo video vamos a seguir ampliando estos conceptos.